pasa, poneros? Estamos de vuelta con Tera y mi sexy y su Brawler Vamos a seguir con lo que estamos haciendo ya desde, bueno, desde un principio Y perdonar porque grito y anime, pero que no me acostumbro a mi micro nuevo que tengo aquí, aquí tan chulo Y lo mismo, eh, al hablar con esta bota tan pues puede que os dañe un poquito el odio En fin, vamos a seguir con la Brawler a ver si la mejoramos más y más Y la hacemos chachipiruli, white más fuerte del cotarro. Mandado you no know se need to think Free ha five, five, five, five, five, five, no sé mandado. ¿Qué he mandado? Mm, yo material need to start He eh, mandado el eh, verdad, junto un volumen 2 Va. Un volumen de algo, eh, no sé para qué. Son Pandora oh, tengo esto reventado objeto, eh. Tengo esto reventado objeto a ah, volumen 1 esto para via via viajar ¿no? para, para viajar de un scale... tengo cosas que me, me gustaría saber si sí. mm, las puedo tirar o no porque que no sé dicen yeah. ítem is no longer usable pues, a la mierda no sé si puedo venderlo porque me dijiste que podía hacer la misión esta Ahí está, la, de la Apex para pillar lo que quiero pillar. Pero antes de ver si puedo vender mierda. Bunker. Perchant. O no me ha cargado. ¿Qué, qué fuerte. Hay cosas que no se pueden ya usar. Eso sí. Hay cosas que no se pueden usar. Dismueling, someting, nada, eso sí Eh, toca no estar, no, o sea, no... Vale Pite y no longer usable No se pueden usar, y ellos tampoco, los malas glissing A ver si lo puedo vender, por lo menos, y lo quitamos todo en medio Usable Usable Usable Usable Mola. Esto va por culo ese uh, va a estar un poquito rarito, ¿no? O cosa mía. Esto sí. Vale. Esto es para level 1 o 20. Voy a tirar. No tengo, no, ni, ni tengo ni tengo level 1, ni tengo level 20. Y no voy a usarlo. Si una hay voy a guardarlo. Hago así. Vale. Y esto es. ¿eh? Para que me den arma cristal. Yo trato que se me está repitiendo cada por tres. Vamos a ver, me dijiste ahí. Que por aquí uno me da la quex. Para pillar el tema este. Para pillar los objetos que me hacen falta. ¿Vale? Brutal Onix. Aquí mira, aquí tengo. Me dan 8... ¡Oh, Dios mío, qué montón de dinero, eh! Por matar los Onix estos. Vale Para bueno, matar los Brutal Oryx ¿Podremos ir a hacerlo? Pues bueno, la verdad que sí Pero ¿qué por qué es que me dijiste que había uno que daba la quest Para Poder Hacerme eso Vale, que creo que de arriba No me acuerdo cuál era el tío que me daba El Apex porque me lo dijisteis, pero se me ha olvidado. Me lo dijisteis, pero se me ha olvidado. Creo que estaba arriba. de cuál era pero se me ha olvidado el tío que daba la quest de las apex esta es la quest, la instancia esa vamos a probar a ser vamos a por la brutal brutal orix Vale. Vamos a por la Brutal Orix. Y ya os digo.. Eh, se me ha Recordad que si queréis que en el siguiente vídeo de os salude. Mmm, bueno, pues poner que queréis que os salude. Y bueno, echamos una mano con, el, con el, la tontería. A ver si me acuerdo cuál es el que me sirve para hacerme que la lo que, lo que quiero conseguir son los. ¿Dónde está? ¿Dónde estáis? Me dijiste que había un, un NPC que por mediante la, una quest me daban los... Los, los, los, los... Los eh, Gordon Talent, ¿vale? Y había uno que me daba que me daba Gordon Talent, este me lo daba por quest Pero también me dijiste que la Gordon Talent se puede conseguir por quest me comentasteis No sé si a mí queda conmigo O es que es verdad Que se puede conseguir yo soy un puto manco El caso es que se va a sufrir A ver Mira, mira cómo cambia el color de la, de, la, de la skill, por lo que me he activado. El Soul ese que han puesto para, para la skill. Pues mola, eh. Pues mola como parte de la maldita brawl, Que eh. hago la hostia. Ahí, pues los GPS e. ¡Oh! Vaya mamporro a nivel de la yugulá que le acabo de pegar, eh. Le acabo de hacer una atacatomía. By the face. Y encima. Free to play. <risa> Ay, ay, ay, Anda, va, van ven. Vale. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Te voy a castigar el ombligo. Vale. Vale. A tu casa llorar. ¿Podéis cuenta lo que estoy tardando en matarme la mierda de esto? yo lo quiero decir una pequeña aclaración sobre los vídeos directos Porque vosotros veis el juego como que va a verse un poquito tirones No creéis que a mí me va sin el juego, eh Es por... Eh, no sé por qué, pero... No sé si es porque mi gráfica no aguanta la carga de grabar Lo cual lo veo raro, puesto que el juego me va súper fino Pero eso, a mí el juego me va súper fino No me va lento ni nada, eh, que lo sepáis Oye, este está bueno, tonto, ¿eh? Oye, me falta una skill Sí, he matado a tu novio Ale, ahí. ale, ale, Lo que estoy liando en un rato que me han dejado aquí solo. Lo he dicho, me falta una skill que he quitado sin querer me falta una skill que he quitado sin querer esta la he quitado sin querer no tengo ninguna más que no tenga que no tenga puesta quick Dash Moonblade esto no lo tengo puesta ah pero esto esto es para para para pvp esta para PVP. Y esta que son... La... Apex. Apex. Que no consigo hacer cómo se activan. Un no Creo que este era el antiguo... El antiguo mapa que había entera cuando empezaba lo, lo nuevo. Me han mosqueado ¡Ataque de Fénix! ¡Uh! Toma, toma, toma Te voy a trabajar un poquito el ombligo Vale, a tu casa Únimo parte Esto es... Esto es... Esto es, esto es... Vale. Es que apenas me baja la vida y por lo menos mira. Afer, Fire Juvability no sé cuánto, vale. Me quedan... Me quedan... Cuatro. Hola. Toma. Lo que me a cubrirme cuando me va a atacar y te cubre... Ya. Ya. ¿Qué ha pasado? Eh, eso, eso tengo que verlo luego cuando me suba a YouTube. Eh. Uy, te he dicho, ya follado o no sé qué ha pasado. Hombre, tampoco que vaya a durar mucho, pero. Si tampoco tengo activada la mierda esta, los Alliance Noctenium Infusion. Luego va a haber alguien que me diga: No, Killer, no use eso, guárdalo para otra ocasión. Y yo, ya, ya, ya, ya, ya lo usamos. Ya está hecho el daño Uh Estamos a tonto te va a ver, Vamos a acabar rápido Porque va a ser mejor para ti ¿Habéis visto? ¿Para qué alargar lo obvio? ¿Y es que te iba a pegar una paliza? ¿Alargar lo obvio? tontería. Ahora este le hago El track atrás, El tracatrán. El tracatrán. El acá atrás y el... Oh, ¡Uh! ¡Uh! ¡También mi perra! Ahora que vaya a hablar con... Era con... Uso uh, de banco a de window to teleport a Island of Dawn. Ah, vale, que me lo ha. Arena o champion. Arena o champion. Eh... ¿Dónde? Arena o champion. Convierte que se Con Gadrón, tu enter. Este me va a. Joder, seguro Arena champion, Champions Muy bien En cadrón, cadrón, cadrón, cadrón Seguro que lo tengo oh, Seguro que lo tengo por aquí, sabéis ¿Para qué se me olvida Nada, nada Así que el Vanguard rico. eh. No, eh ¿O sea, esto no? quiero uso el guardia. No. Es ahí. El caderón es ahí. Caderón era aquí, me acuerdo que aquí estaba caderón. O Calderón. o sartén, o como queréis llamarlo, pero estaba aquí. I remember you. Me acuerdo que estaba aquí Sí, porque ponía algo de arena o champion Ahí está You're my kind of soldier. No tricks, okay? A ver que posa eh Yo aquí nunca he entrado A ver que posa eh esto que okay, aguantar, Destroy al monster. Vale, una especie de. ¡Hostia, oh, tomo un huevo, wow, tío! Uy, otra casa Bueno, venime Tengo que aguantando ya minuto Le hago el tren chuchu ¡Vamos, <tose> vamos, No te preocupes, tanto tronco lao Ahí está, ahí está Eso, eso, eso quería yo hacer antes Ay, ay, ay, ay, apiato ahí. Oh, limpieza así se llama la película, limpieza. Ah, no va. Ah. ah, vale, que me han echado. La, la más fácil a... es que me echa como, como, como, uy, qué ha pasado. Vale, otro chavito aquí me recuerda al, a la torreta que tiene el revelation. Yo ataca a Dirichibarte en menos. Ah, vale, vale, vale, vale. Ataca solamente... Vale. Mira, mira, la tía... Como se niebra que ha ganado? ¡Ah! Qué bueno, Clanes Reward. Me han dado... Item. Vale, oye, me han dado... Me han dado chicha de la guapa, eh. Pero ¿cómo consigo el puto Apex? ¿Cómo consigo lo hice bueno, lo ítems para poder Digamos, mejorar mi equipo ¿Tú lo sabes? Porque yo no lo sé Supuestamente con las cuestas Supuestamente con las cuestas De Inventario Me ha habido mierda Lo que me ha habido es Para reventar Ah, no, que está aquí Puta madre, pero a mí algo me interesante, joder. ¿eh? Esto nada, esto nada, esto nada, esto, esto que es? Elite Status, yo eso para guardado. Eh, sé lo que es, pero lo quiero guardar. Eh, compete aquí, esto. Vale. Pero no me. A todo lo que compete arena. ¿En serio? ¿Cómo me lo hago para conseguir los ítems estos? Me quito que aquí uno me da para la cueva, pero no consigo... El mismo que te da el guardia, el guardia de legión es ¿eh? el que te da... Aquí está, Gordon Talent, aquí está. Aquí está. Original Deck. Y esto es una ¿eh? Do you know quest para 5? The Fed Fletcher caligan In Caligan Challenger 5 pilares, tú sabes que tenga que saber eh, target, tiene que hacer una distancia Segurísimo Y mi encima me da por 48 Tiene que ser una distancia seguro o no segurísimo Mira y aquí tengo esto me tengo ahora más y te me da 270, te me da esto: Guardian Legion, complete a Guardian Legion Mission and Clan Jury reward. Track Mission. Pues no sé si da, la verdad. Como que estoy Estoy perdido, que me ha he agarrado. Bien hecho al canal, completo, todo un avisor despertito donde no me lleva Es que tampoco me quiero meter en camisa de bala porque si luego no sé dónde, dónde hay, sabéis Estoy un poquito perdido ¿Por qué me dijiste que el tío me daba esto pero no sé dónde está? Aquí está la peña. Van Guadiniativa, aquí está Merchant. Van Guadini Headquarters. Ah, estos son. Vale. Aquí está la peña, pues con el Merchant, el banker y el Broker. Ah, que tengo, a verdad que tengo esto que un traje, aquí tengo un traje guardado oh. Español inventario, no lo puedo ya para animar Pox Y el bank Lo tengo casi reventaico Pero no vale para nada y lo puedo vender si quiero Porque como soy un puto rata, pues lo, lo tengo guardado Yo también lo puedo guardar Ahí, porque no voy a ponérmelo Y... Toda la morriña, toda la morriña ahí Te la puedo guardar también porque no voy a ponérmela Friendly Fax Friendly Fax Esto, Goldfinger Token Lo voy a guardar ahora mismo, vale, todo esto lo voy a guardar ahora mismo y luego lo cogeré Porque quiero me hace falta de espacio El broker vendrán Vende una mierda esa Los Golden Los Golden Golden Golden Los Golden Talent Seguramente esté súper caro Ahora que se usa mucho, estará por el peso por las putas nubes. Tú dirás. Bueno. 22 a 1.000 y pico. Tengo el dinero, pero quiero una ¿eh? Cuando se Según me decís, se puede conseguir perfectamente. Mira, tiene mil. Si tiene mil, por algo será. Coño, me asusto. Sabéis, si tiene mil, por algo será. Pero me tengo con que formar un poquito mejor a ver dónde se pilla los Gordon Talent, porque ya os digo, la estoy, la estoy cagando a mano a poder. Uy, ¿esto qué es? from Barden Refuge. Esto es. Aguarda ah, a modo activate. Es como una especie de. Active. Oye, lo habéis montado ahí, ¿no? Antes de acabar el vídeo, vamos a verlo, ¿no? Porque lo veo súper curioso. Lo veo curioso a la par que interesante. Vamos a ver. Curioso e interesante. Sinceramente. John Progress. Hay que hacer. Guardian Point. Escape. Ahí. De fea Tomar, de fea Burke y de fea Wartor. Ah, mira, lo tengo que señalado Me cuenta así sí. Ah, el, da el, daño el daño que le hago Vale, vale, vale Vale, así que hay que Hay que Hay como Un todo con eh, Todo el mundo contra la vos Vale, vale, vale, vale, ya entiendo. Vale, vale. ¿Cómo que está ocurriendo esto? Eh, oye, pues está chulo, ¿eh? Y hay que defender la zona o hacer algo. Vaya... Uy, uy, uy. Por 30 N. Cualquier pues gente que hace más daño que yo, eso está claro Pero tenemos 7 minutos para hacerlo Y mira, y ahí voy a darnos puntos Guardia Point Me, me, me voy curando. Claro, no bueno, hay en, en, en grupo, pues, no tengo que me cure Vale, es que no levanta, eh Ya morí, ya morí, ya morí No tengo scroll, no tengo scroll y, y, y tampoco nadie que me reviva No, creo... ¿Puedo volver con, el, con la quest? Ah, vale, salgo aquí. ¡Oh, de puta madre, todo se... Como bien ha reventado, me totó el bicho. Ayuken, uh, a ah, la mierda y prueba de al cien por cien, hemos hecho Mission Complete. Entonces ya me he hecho esto Y ahora como Demuestro que me lo he hecho Eh, cabrón Que sois unos cabrón Bueno, vamos a dejarnos esto En la isla del medio ¿Vale? Recordad que espero otra respuesta Ya sé que me lo dijiste en otro vídeo, pero no encuentro No sé dónde, dónde lo he leído eh, El que me da la misión Para poder conseguir la mierda de esta Y... Y esto ya me enteraré a ver cómo uso lo de, lo de guardia point y nada ¿vale? Porque parece interesante. Vale, y ahora... Ahora, la pregunta es cómo, cómo lo guardo. Ya he acabado. Ah, vale, que hasta que no eh, acabe eso no me cuenta nada, ¿no? Bueno, pues yo lo los vamos a dejar aquí por igual. ¿vale? Eh, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Eh, un poquito de manqueo por mi parte, sin saber cómo conseguir lo que tengo lo que conseguir para... Para eso, lo que ya me habéis comentado tantas veces y no hago caso. Como pues ya me digo, gracias por, por haber estado ahí. Soy Kyle nos vemos en el siguiente vídeo de Tera. Adiós. ¿Y esto cómo, cómo era esto? Esto era así.